...tuvieron su último cara a cara en el debate televisado... ...debatieron sobre empleo, producción e infraestructura... ...federalismo, calidad institucional y rol del Estado... ...desarrollo social, ambiente, vivienda y seguridad. No tengo miedo de enfrentarme ni al progresismo cultural... ...ni tengo miedo de enfrentar a las mafias... ...o tengo miedo de enfrentar a la corrupción... ...que ha destruido los valores de una Argentina... ...que alguna vez fue muy grande... Vamos a dar vuelta a la historia de la Argentina y yo quiero decirles que todos los esfuerzos que hemos hecho no han sido en vano. Hoy estamos mucho mejor parados para arrancar hacia el futuro que todos queremos. Los espero el 27, nos acompañen porque damos vuelta no solo a la elección, sino a la historia de la Argentina. Macri se va en poco tiempo, pero se quedan la crisis, el FMI... No es cierto que se pueda pagar una deuda que además es ilegal y al mismo tiempo beneficiar a los trabajadores, a los jubilados. El crecimiento y la creación del empleo habrá de ser tomado como un dato de mínima y de acuerdo eh, básico entre todas las eh, fuerzas políticas. Esto los argentinos lo merecemos, particularmente los más jóvenes. Usted, señor presidente, ahora grita por todos lados, sí se puede, pero cuatro años y no pudo, no supo o no quiso. Argentina tiene un gran futuro, ese futuro es liberal y ya comenzó. Nosotros hemos venido para quedarnos, para continuar, para defenderlos a ustedes, a la gente de trabajo y de esfuerzo. Y un día llegamos con Néstor. ...y con Cristina, y pusimos a la Argentina de pie. Pero entonces llegó Macri, y acá estamos de vuelta empezando otra vez. Vamos a ponernos de pie, que en la grieta se queden ellos. Vamos a abrazarnos todos, porque la Argentina puede crecer... ...y nos merecemos el país que todos soñamos. Judiciales. El ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES, Luis María Blaquier fue imputado en el marco de una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de ese fondo. Está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, por haber suscripto en 2016 con los fondos de Lances obligaciones negociables de las empresas ARCOR y Cablevisión, a las que había estado vinculado hasta diciembre del 2015. Gabriel de Vedia, fiscal denunciante de la causa. La denuncia la interpuse en... En febrero del 2017, eh, la irregularidad o el, el acto delictual fue en el 2016, en el que lo denuncié por incompatibilidad de, de funciones, en, eh, de intereses creados, mejor dicho, incumplimiento de los deberes del funcionario público, a la administración infiel y que son varias figuras, lo, lo denuncié ahí en Comodropí. Lo que hizo Blackier fue haber suscrito, como subdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, suscribió obligaciones negociables de dos empresas, Arco y Cablevisión, que él había tenido cargos directivos eh, muy altos, pero muy altos, hasta días previos a asumir eh, en el cargo de subdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Internacionales. Bolivia. Los primeros datos oficiales difundidos por el órgano electoral plurinacional muestran que Evo Morales se impuso en las elecciones presidenciales, pero tendrá que ir a una segunda vuelta contra el expresidente Carlos Mesa. Hemos enfrentado tantas mentiras, igual el pueblo boliviano se ha impuesto para continuar con el proceso de cambio. Y lo más importante, hermanas y hermanos, nuevamente tenemos mayoría absoluta en la Cámara de Diputados tenemos mayoría en el Senado. Elecciones 2019. En una conferencia de prensa brindada en la ciudad de Bahía Blanca, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que la Argentina tiene que mirar hacia adelante y que el mandatario Mauricio Macri ya es parte de la historia. La verdad yo lo que quisiera es que si el resultado le resulta adverso, Macri no se enoje como hizo la última vez y no maltrate a los argentinos, y no libere al dólar para que escale como permitió la última vez que ocurra, según cuenta alguna causa judicial que hay en Buenos Aires. De mi parte, toda la voluntad y toda la vocación de que esto transcurra en tranquilidad y con la alegría de los argentinos. No tengo ningún problema en comprometerme públicamente sobre lo que voy a hacer, porque no miento y porque sé que voy a poner todo mi empeño en cumplir. Y quisiera que los jóvenes, cuando me vean defeccionar o me vean que no estoy haciendo lo que prometí, se salgan a la calle y me lo recuerden provincia. El candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó Varadero, San Nicolás y San Pedro, donde reforzó su presencia en el interior, antes del cierre de campaña provincial previsto para el miércoles en La Plata, junto a la expresidenta Cristina Kirchner. Finalizó con un encendido discurso en campana. Más le debería sorprender que con el desastre social y económico, que con la persecución política, con las falsas noticias, con los inventos judiciales, con el manejo y manipulación de las redes sociales, con el intento de meterle en la cabeza todo el día cuestiones a la gente para que esté en otro canal de lo que está viviendo, sintiendo y experimentando. Con todo ese ataque, con toda esa malaria, uno llega hoy a Campana y ve a miles y miles de compañeros y compañeras mostrando alegría, ganas, optimismo. No nos achicamos con la lluvia, no nos achicamos con los trolls, no nos achicamos con la persecución, no nos achicamos con la represión, no nos achicamos con nada de lo que intentaron. Es muy maravilloso. Crisis. La compañía tabacalera al Particulares informó que cerró su planta de fabricación de cigarrillos ubicada en la localidad Correntina de Goya. En un comunicado, una filial de Philip Morris Internacional desvinculó alrededor de 220 empleados que desarrollaban actividades en el establecimiento que operó por más de 65 años en el país. Internacionales Bolivia. Luego de la suspensión del escrutinio provisorio y tras 24 horas, el conteo preliminar da ganador a la fórmula encabezada por el actual presidente Evo Morales. De esta manera, ganó su cuarta elección consecutiva como candidato a presidente de Bolivia. Morales llegó a la administración en 2005, cuando la pobreza en esa nación era del 60%. Para 2017, la cifra se redujo al 34%. Chile. Crisis y represión que deja hasta el momento 11 muertos. El incremento en el costo del viaje en subte desató una ola de masivas protestas. El presidente Piñera dijo que está en guerra, pero no aclaró contra quién. Amnistía Internacional advierte por la seguridad de los ciudadanos. Testimonio de un manifestante Estoy luchando porque tenemos 50 años hermano 50 años de, de robo a mano armada hermano Nos miran a la cara y nos roban 20 años de dictadura y 30 años de democracia Que no son una democracia, son una dictadura escondida Tenemos que endeudarnos, tenemos que sacar crédito para comprar pan Tenemos que sacar dinero de que no existe para alimentar a nuestras familias hermano Chile despertó y no se va a cansar No nos vamos a cansar hermano, vamos a estar aquí Elecciones 2019 Axel Kicillof Sigue reforzando su presencia en el interior antes del cierre de campaña en un acto que tendrá lugar en el Paseo del Bosque, en La Plata. El candidato a gobernador cuestionó a los intendentes de Juntos por el Cambio y dijo que usaron a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal para conseguir intendencias, pero ahora que les dan malas encuestas, los esconden. Ahí tenemos los carteles, las publicidades, los folletos donde en cada municipio aparece un intendente sin gobernadora y sin presidente. Yo creo que están a tiempo los intendentes que acompañaron a Cambiemos de comprender todo el daño que hizo este gobierno a Campana y a la provincia. Todavía están a tiempo, pero requiere mucho más valentía que esconder a los candidatos. Tienen que dar la cara y explicar cuál fue su responsabilidad. Tienen que dar la cara y explicar por qué se callaron la boca. Tienen que dar la cara y explicar por qué ahora esconden a Macri, por qué ahora esconden a Vidal, que son los que lo pusieron en las intendencias. Gobierno. Invitado a un programa televisivo del canal La Nación Más, el ministro de producción, Dante Sica, sostuvo con una curiosa definición que la posibilidad de un triunfo de Alberto Fernández obliga al gobierno a tomar medidas similares a las que tomaría el modelo kirchnerista. Tenemos demandas salariales muy por encima del promedio de la inflación porque todos quieren hacer colchón. Entonces cuando yo te decía la posibilidad de que Fernández sea gobierno que para nosotros no va a ser posible, pero que sea, nos está nos están empeorando las condiciones económicas y nos hacen tomar medidas que más que estar dentro de lo que es nuestro ADN, nuestro programa económico, es el modelo kirchnerista. O sea, lo que estamos viviendo ahora o es usted, lo que digo, va a a Usted lo que dice es que los están obligando a hacer kirchnerismo. Exactamente. Judiciales. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, fue denunciado nuevamente en los tribunales de retiro por el incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras sus dichos en una entrevista relacionados con la causa del correo argentino. En tanto, aseguró que si llega a ser procesado, renunciaría a su cargo. La propuesta nunca se concretó porque fue retirada. Es decir, que la operación no se concretó en, lo, en la justicia. Esto está en manos del juez Lijo, que tiene ¿Qué que es lo resolver... Que fue retirado? La propuesta. Hay que aclarar esto. La empresa Correo, Sociedad Anónima, estaba en convocatoria de acreedores, es decir, no era un acreedor cualquiera. Y había mil acreedores, además del Estado Nacional. Eh, se hizo la propuesta, todo, todos aprobaron la propuesta que estaba haciendo el Grupo el eh, No el Grupo SOG, el Correo. A ver, si a mí me procesa el juez Lijo por un hecho abstracto, en dos segundos renuncio. Por una sencilla razón. Este es un gobierno de gente decente. ...no puede haber un ministro con un grado de sospecha... ...que significa un procesamiento, ¿está claro? Sindicales. El personal nucleado en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro... ...realizó protestas en la línea D... ...en cuyas estaciones abrieron los molinetes... ...ante la falta de respuesta del gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta... ...al reclamo sindical de compra de una flota completa de trenes libres de asbesto y un proyecto de desasbestización. En el año 2011 el gobierno de Macri compra a España en una escandalosa transacción. Compra formaciones CAF 5000 y 6000 del eh, subte de Madrid y los hace funcionar en la línea B. Bueno, nos enteramos con el problema que tuvieron el asbesto en Madrid, de que esas formaciones eran las que contenían el asbesto. Encontramos que 11 compañeros hasta el día de hoy, de 180 que van haciéndose los estudios, eh, tienen afecciones producto del asbesto. Elecciones 2019. El candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, cerró su campaña en el primer distrito electoral del país ante una multitud en el bosque de la capital provincial. Advirtió que Vidal deja una provincia arrasada. Además, estuvo acompañado por la candidata a la vicepresidencia, Cristina Kirchner, y frente a unas 40.000 personas que llegaron hasta el corazón del tradicional Paseo de la Plata. Fue una campaña que contrastó con lo que hacía el oficialismo y con lo que predicaba como un presunto nuevo modo, nueva forma, novedad para hacer política. Esta fue una campaña que se trató con todos los candidatos, con todos los intendentes de recorrer, de escuchar, de compartir, de ser solidarios, de atender a todos, de tender puentes de dar abrazos, de cerrar esa maldita grieta que querían crear para que no le pudiéramos un argentino hablar otro argentino. Serán cosas de los medios, serán cosas del gobierno. Esa grieta no la había en ningún lado, en la provincia de Buenos Aires. Hay que democratizar el país nuevamente en todos sus aspectos. Democratizar la economía. Podemos tener... 20.000 elecciones parlamentarias o para gobernador o para presidente, pero si no se democratiza la economía, va a ser muy difícil construir una sociedad mejor y una realidad que nos ayude a superar esto que estamos viviendo. Alberto Fernández encabezó un multitudinario acto en la provincia del Chaco con mandatarios peronistas y se mostró seguro de su victoria en las elecciones del 27 de octubre. Vamos a empezar una nueva historia, que no va a ser la historia que lleve a Alberto y a Cristina al poder. Va a ser la historia que llega a todos los argentinos a la casa de gobierno, porque vamos a defender los derechos de todos los argentinos. La Argentina Federal va a dejar de ser un discurso y va a empezar a ser una realidad, y la vamos a escribir todos, no un presidente, un presidente con 24 gobernadores, un presidente con todo su pueblo. Vamos a garantizarles que podemos hacer otro país. Ciudad. A pocos días de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, el vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, aclaró que todavía el oficialismo no gana en primera vuelta. En diálogo con Futuroc, admitió la posibilidad de que se vaya a Balotage con Matías Lamens. Diego, eh, ¿crees que evitan la segunda vuelta el domingo? Hasta ahora los números no, indican que, que, que hay segunda vuelta como como siempre pasó en la Ciudad de Buenos Aires, así que nosotros, como yo lo decía anteriormente, nos preparamos para una elección de dos vueltas, de primera y segunda, la primera es ahora el domingo y después de la segunda en noviembre. Seguimos trabajando días, igual creo que estamos haciendo una muy buena elección. Internacionales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dio una conferencia de prensa en medio de la polémica por el recuento en el que no termina de quedar en claro si ganó en primera vuelta o va a balotage con Carlos Mesa. Allí denunció que está en proceso un golpe de Estado. He convocado esa conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía emancipadamente. Se prepararon a la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. ¿Y cómo se expresa el golpe de Estado? No dejan el conteo de las elecciones, queman instituciones del Estado como las infraestructuras del Tribunal Supremo de Electoral Departamentales, como amedrentan a las casas de campaña, cómo están atentando a candidatos electos a senadores diputados y sobre todo no dan garantía, garantía, la derecha, los opositores a los miembros en los tribunales, electorales de departamentales y nacionales Elecciones 2019 El Frente de Todos cerró la campaña en Mar del Plata Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Axel Kicillof fueron quienes encabezaron el acto en el que una multitud los acompañó en la ciudad balnearia Yo les pido, ya en la postrimería de esta campaña el domingo vamos a votar el domingo vamos a votar. Y el domingo, y el domingo con el voto. En Mar del Plata, en Buenos Aires, en toda la Argentina. El domingo, el domingo nosotros tenemos, tenemos que empezar a dar vuelta una página oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015. Volver a poner la Argentina en el lugar de la que, del que nunca debió haber dejado de estar. La Argentina digna. No una Argentina de rodillas. Una Argentina de pie que respeta a los hombres y mujeres que trabajan en esa Argentina. Que... Respeta respetan a los que producen, que respetan a los que enseñan, que respetan a los que curan. Desde el primer día vamos a ocuparnos de sacar del lugar en el que han quedado los 5 millones de pobres que Macri ha dejado. Y lo vamos a hacer con el compromiso ético que nos dio, nos dio nacer a nosotros. Alberto no fue diputado nacional ni ocupó ningún cargo en estos cuatro años. Pero Alberto fue el jefe de gabinete del proyecto político que en el 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos. Él fue el jefe de gabinete del gobierno que reestructuró la deuda externa produciendo la quita más importante. Él fue el jefe de gabinete que le pagó al Fondo Monetario Internacional la deuda que arrastrábamos desde 1957. Él fue el jefe de gabinete del gobierno que comenzó a reconstruir el salario y las jubilaciones de todos los argentinos y de las argentinas. El problema no es si se puede o no se puede como vocifera el presidente el problema es que no se debe un gobierno meter en el bolsillo de los jubilados, no se debe desde un gobierno sacarle la comida a los que más problemas tienen, no se debe gobernar con mentiras, con engaños, con excusas, ahora se dedican a esconder al candidato a presidente y a esconder a la candidata a gobernadora como si cada candidato fuera vecinalista, estuviera solo en el mundo. Miren, yo les quiero pedir acá en el frente de todos, estamos todos, no tenemos que esconder a nadie, estamos orgullosos de lo que somos y les pedimos que voten toda esa boleta con los candidatos que vienen a hacer lo mismo. Vienen a recuperar los derechos perdidos, vienen a reparar el tejido que han roto de la industria y la producción y vienen a cambiar las prioridades. Ciudad. La comunidad educativa de Lenguas Vivas exigió explicaciones al gobierno de la ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta y a las autoridades de la institución tras la remoción de una caldera con asbesto. Carla Bertotti de la Unión de Trabajadores de la Educación. La idea no es sembrar paranoia, pero sí necesitamos información. ¿Qué es lo que esta comunidad pidió? Pidió las certificaciones a mantenimiento e infraestructura de la gestión del gobierno de la ciudad que certifiquen, que garanticen que podemos venir a esta escuela tranquilos, que podemos estudiar, que podemos enseñar y aprender sin preocupaciones. Hasta el día de hoy esas certificaciones no aparecen. Se complica cuando nos enteramos hace muy poquito que removieron una caldera en el receso invernal y no nos terminan de certificar que esa remoción de caldera que tenía asbesto se haya realizado con los protocolos que la ley establece. Internacionales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, Aseguró que se impuso en la primera vuelta y desafió en una conferencia de prensa a que la Organización de Estados Americanos pruebe que hubo fraude. ¿Cómo es posible que algunos grupos no reconozcan el voto indígena? Desconozcan al voto indígena. Y lamento mucho decir nuevamente, ratificados algunos grupos de políticos bolivianos, cómo insisten en el odio, en el desprecio, en la discriminación. Ahora me doy cuenta ese grupo político de dónde viene y solo pedido es que haga una profunda reflexión ¿no? sobre cómo no rechazar lo avanzado. Hasta aquí el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina.